Thank you very much for being part of Prospera, and for giving us so much. Gracias por tu confianza. Thank you for walking alongside our entrepreneurs and their challenges. Thank you for challenging us. Gracias por creer en nuestra visión. Thank you so much for helping us grow. Por todo eso y por mucho más, les damos infinitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! gracias. gracias. gracias. Thank you. Thank you. ¡We appreciate you! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!